Se están chukando las es loca, lo miren, ¡Wow! Ya Ya he terminado de su y las loca. Muy bien. ¿Ven las estrellas? ocho son muy lindas, ¿no te acuerdas? Ahora el sol ya está, se está yendo. Muy bien, ya llegamos a la casa. ¡Listo!